Hola, bienvenidos todos al mundo del vino mi nombre es Juan Jesús Valdelana vamos a proceder a la cata de un vino en este caso su nombre es Valdelana de la mención de origen calificada Rioja elaborado con un 95% de tempranillo y un 5% de graciano su color, una brillantez increíble unos tonos nítidos, limpios muy bien elaborado en la fase olfactiva es una delicia, una sutileza muy grande, muy, muy, muy largo. perfecto equilibrio de esos tres años que ha pasado dentro de una barrica 50% americana, 50% francesa. Muy floral a su vez, síntoma de la vainilla, de esa madera francesa, de las vainas. En Boca es un asamblaje perfecto. La fruta, las frutas rojas del tempranillo, perfectamente integrado, con los taninos dulces de la madera. Unos taninos amables, incipientes, agradables. Vino que recomendamos degustar entre 14-15 grados de temperatura. que maría perfectamente con las carnes. Carnes al horno, carnes asadas, carnes de caza, setas... un vino para beber durante muchísimo tiempo, tiene una vida muy larga, bienvenidos.